Yo soy Liz, soy eh, una inmigrante en Estados Unidos y soy amante de la tecnología. Tengo aquí una lista de 20 puntos que quiero compartir eh, sobre mi experiencia de ser inmigrante en Estados Unidos. El número uno, la vivienda. Realmente es, es el uno, vivienda, comida y transporte. El costo de vida. Hay una página web que se llama numbeo.com donde tú puedes poner eh, tu ciudad, o la ciudad que quieras comparar y saber cuánto cuesta absolutamente todo. Cuánto cuesta eh, la renta en promedio, eh, de cuántas habitaciones, de cuántas personas, el supermercado, los restaurantes, etcétera, etcétera. Realmente esta página está muy, muy completa. Entonces yo te invito a ver eh, esta. Al igual que esta página hay muchos más servicios donde puedes calcular el costo de vida, eh, comida y transporte. Específicamente en esta ciudad, esta ciudad es muy amigable con el peatón, tiene autobús. Eh, como todas las ciudades de Estados Unidos es muy común eh, el uso de carros, de hecho es hasta necesario. Pero bueno, en mi caso específico yo me encuentro en una ciudad muy amigable al peatón. Entonces digamos que este dato es opcional. Otra característica muy particular de este lugar es que es una ciudad universitaria donde muchas personas vienen aquí a estudiar de varias partes del mundo y eh, bueno, se hace muy amigable estar en una ciudad muy pequeña con muchos establecimientos eh, todos eh, importantísimos, todos eh, necesarios y sobre todo que cubren las necesidades básicas de cualquier persona que quiera vivir. Acá a mí se encuentra una iglesia y yo no tengo absolutamente nada ni en contra ni a favor de esta iglesia. Solo me puse aquí para ilustrar este siguiente punto. Religión y comunidad. Esto es una opinión mía basada en algunos documentales que he visto. Claro, dependiendo de lo que tú consumas, pues vas a formar tu opinión. Pero aquí les va. Eh, en el caso de la religión, al ser inmigrante, cualquier grupo religioso eh, te puede llegar a ser muy atractivo e inclusive muy útil. Por ejemplo, en el caso de esta iglesia que está atrás, esta iglesia no solo es una iglesia, también tiene atrás un eh, edificio donde atienden a personas que están en situación de calle, les dan de comer, eh, reparten comida gratuita para la, eh, la comunidad en general. O sea, eso quiere decir que tú yo podemos ir, decir eh, si hay despensa, que en inglés le llamarían pantry. Te dan la despensa a cambio de nada. Quizás te piden alguna identificación, quizás no. Entonces, bueno, pero religión y comunidades. Eh, un inmigrante en cualquier lugar va a llegar un momento en el que se va a sentir homesick que en español significa nostálgico. Entonces, eh, este tipo de personas, o nosotros como tal, pues vamos a ser un poquito más vulnerables a otros. La religión y la comunidad son necesarios para la vida humana, eso innegablemente. E Independientemente de la religión que tú profeses, sí quiero comentarte que un inmigrante es mucho más vulnerable a eh, querer pertenecer a alguna comunidad o alguna religión. Y esto lo saben muchas organizaciones que digamos que no son tan eh, éticas y eh, llegan a involucrar tanto al miembro de esta nueva comunidad o al posible miembro que bueno, eh, se vuelve... Eh, Bastante eh, desagradable la situación, ¿no? digamos que eh, puede encontrarse el miembro de esta comunidad o religión En situaciones difíciles donde a lo mejor pierda la perspectiva del, de, de su propia vida, de su propia comunidad Y pierda sobre todo la perspectiva de otras comunidades Que nada más se quede en esa comunidad, eso puede llegar a pasar ¿no? Bueno, religión Puedes buscar o algún grupo religioso al que tú ya hayas pertenecido, siempre los hay. O si no eh, profesas ninguna religión, también hay comunidades. Las puedes encontrar en internet, te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, si a ti te gusta tomar fotografía, puedes buscar al grupo de fotógrafos de tu localidad. Lo puedes buscar en un buscador general y te pueden aparecer varias redes sociales y poder ver eh, qué está pasando. Si a ti te gusta la jardinería, vas a encontrar el grupo de jardinería. Si a ti te gusta la costura o quisieras aprender, vas a encontrar el grupo de costura. En mi caso, a mí me gusta la robótica y de hecho, eh, cuando ya dejo de ver a muchas personas y les hablo por teléfono, quizás uno, dos, tres, cuatro, cinco años después, eh, pues para saber cómo están, etcétera pero no son ni de mi familia, son amigos, quizás algunos profesores o algunos excompañeros, pues yo les digo, oye, soy Liz, la de los robots. Entonces dicen, ah, bueno, en mi caso a mí me gusta la tecnología y específicamente la robótica. Entonces eso es lo que yo hice, me integré a esa comunidad, pero no es lo único que me gusta, me integré a varias comunidades. O nada más como dato adicional, estoy grabando con Hachi, y Hachi es un perrito bien lindo, bien eh, hermoso, que, es, me soporta, que me soporta, me soporta, me me. él me apoya y quiero mostrarles cómo me apoya. Está sentadito esperando a que yo termine de grabar mi clip. Bueno, ya se paró, pero es, así está. Es un perro muy lindo. Otro punto que tienes que tomar en cuenta son los productos locales Y bueno, no nada más los productos Yo me encuentro en el estado de Wisconsin Atrás de mí está el Capitolio Y este es el mes eh, de abril Bueno, en unos días es mayo Entonces para cuando tú estés viendo este video ya va a ser mayo Y eh, todos los meses eh, de abril Todos los meses sin falta Aquí el club de jardinería, que es un club eh, donde se invita a personas con depresión, con estrés, pero no nada más este tipo de personas vienen a plantar los tulipanes. Estos tulipanes que están aquí atrás eh, son eh, flores que se plantan eh, en el mes de abril. Y el mes de abril aquí hay mucha lluvia. Ya para el mes de mayo muchas personas vienen aquí a hacer su sesión de fotos. Muchas personas eligen casarse este mes porque el clima, que también es un punto que tengo que tratar con ustedes, pero bueno. Vienen aquí a desestresarse, vienen a... Eh, a tomarse fotos, es el momento en el que llenan casi todas las fotos que a lo mejor van a subir a sus redes sociales, porque eh, en los demás días aquí se vuelve imposible salir. Entonces, ¿qué pasa aquí en el estado de Wisconsin con los tulipanes? Por si alguien está aquí viéndome y quiere venir. Bueno, el mes de abril se plantan los capullos, son unos capullos, parecen como, los he visto en internet, ¿eh? no los he visto físicamente, pero parecen como un... una semilla de aguacate, ¿eh? Estas se plantan en tierra y en abril está lloviendo. Ya para mayo florece. Este círculo es preciosísimo. ¿Qué creen? Que la flor solo dura 10 días. Eh, las flores estuvieron muy bien el 3 de mayo y se marchitaron el 13 de mayo. Entonces... Eh... Perdón. Bueno, se... las flores se marchitan el 13 de mayo. Y hay que estar muy, muy pendientes, pues, de esta época. Ahora, en este lugar, quizá por lo frágiles que llegan a ser los tulipanes, hay granjas donde hay tulipanes. Hay una granja que, que plantó 300 mil tulipanes y puedes ir a visitarla. Eh, alrededor de la ciudad hay otros jardines, jardines botánicos, donde está lleno de tulipanes y esto parece Holanda. Y bueno... Dentro de los productos locales, la leche, el queso y la miel son parte de esta ciudad. Eh, aquí en el Capitolio, a lo mejor podrán ver, hay muchos árboles de maple. Y estamos muy cerca de Canadá. Entonces aquí es muy común eh, tener eh, miel de maple, yo no la había probado antes eh, No es algo que yo, que yo consumiera en mi originaria Ciudad de México Aunque lo, es muy común pero no estaba dentro de mi dieta alimenticia La verdad era mucho más saludable Pero aquí hay tantos tipos de miel de maple que a mí me gusta eh, la clara Que es un poquito como más sutil y la oscura tiene un sabor muy muy tenso Muy muy muy tenso, muy intenso y bueno, otra particularidad de los productos locales es que aquí donde yo me, me encuentro, en este cuadro, en este square <ríe> del Capitolio, todos los domingos eh, se va a poner eh, un mercado que se llama el mercado de las granjas. Y este mercado lo que tiene como finalidad traer los productos locales eh, de las granjas. Eh, muchas personas se inscriben y no nada más aquí hay un mercado de las granjas, pero es un ambiente de mercado, eh, sobre ruedas, es caro, lo es. Aquí la ventaja es que el producto viene directamente de las granjas y tú le compras directamente al, eh, al granjero eh, sin pasar por el supermercado. Ahora, en este lugar también hay muchos supermercados donde venden productos locales todo el año. Y este mercado de las granjas eh, también se abre en diferentes pa partes de, de, de, de la ciudad de Madison. En conclusión con los productos locales, eh, busca cuáles son los productos locales porque te puedes eh, dar una sorpresa. En el caso del de la, de la la, queso y la leche, eh, este estado es el primer productor de leche para todo Estados Unidos. Y lamentablemente según el documental Los Lecheros que puedes encontrar en eh, YouTube, que hizo, eh, si mal no recuerdo, eh, la editorial Atlantis. El 51% de los lecheros son inmigrantes en, eh, sin estatus migratorio y están en las gran... Wisconsin es el segundo productor de quesos y eh, la Universidad de Wisconsin es una universidad muy orgullosa de... Eh, de crear profesionales dedicados a la especialización del queso. Otro dato adicional es que, por ejemplo, eh, en Walmart, yo compro Walmart. La razón por la que compro Walmart es porque me metí a una suscripción de un año, eh, pagué $99 dólares y cada vez que yo quiero me lleva en el supermercado si hago un pedido mínimo de $35 dólares. Y tengo un código que puedo dar eh, a mis amigos y familiares de referidos que lo voy a poner ahí abajo por si te sirve donde si tú lo tomas te van a dar a ti 10 dólares y a mí también es un código de referidos o sea que cualquiera lo puede tener inclusive tú puedes crear tu propio código el punto es que ahí yo consigo unos huevos baratísimos consigo una caja de 60 huevos por menos de 5 dólares a veces está, está a 4 dólares y eh, resulta que esos huevos vienen de una granja de Wisconsin ¿por qué el queso, la leche? el huevo pueden llegar a ser muy baratos es porque el estado subsidia estos artículos locales entonces yo como residente tomo las ventajas y consumo mucho estos productos porque son locales si yo estuviera en otro lado no, en conclusión con los productos locales y eh, hay que consumirlos te va a hacer sentir muy bien por la calidad y también por el precio ten en cuenta el clima en, al menos en Estados Unidos y fuera de eh, México yo vengo de Ciudad de México y en realidad eh, Latinoamérica tenemos el privilegio de tener climas privilegiados donde podemos estar afuera sin problemas eh, sin chamarras, sin, eh, a lo mejor sin la necesidad de traer guantes para nieve o lentes de sol porque no te deja ver la nieve bueno, checa el clima en donde yo me encuentro eh, tenemos nueve meses donde no es muy agradable salir y solo tres meses donde sí lo es. Un video que hice de emergencia por petición de una nueva suscriptora o suscriptor, donde les muestro pues mi ropa de invierno y la ropa que definitivamente no puede faltar si vienes a este estado en estos nueve meses que te comento. Algunos dicen que son seis meses, porque pues digamos que no sienten frío los otros tres meses que yo sí. <risa> quiero hablarles de la privacidad de la privacidad fuera de casas bueno eh, hace tiempo grabé en un mercado en el mercado de milwaukee que si quieren ir a ver el video fue un voiceover les mostré el mercado y yo no estoy hablando directamente a cámara a cámara pero igual es un mercado preciosísimo eh, estaba yo censurando las caras de las personas entonces eh, alguien con autoridad me, me, me... Se me preguntó por qué censuraba los rostros. Cámaras, no estamos en la China comunista. Para empezar, yo ignoro todo lo que tenga que ver con la China comunista. Eh, y segundo, eh, en Ciudad de México, de donde yo soy originaria, hay muchos lugares donde no se puede grabar e inclusive no puedes grabar a las personas sin su consentimiento. En Estados Unidos no hay derecho a la privacidad brevemente yo les comento que cuando yo entré a Estados Unidos se me revisaron todas las redes sociales y me di cuenta que yo entré con 18 redes sociales de los cuales se incluyen todos los correos que has tenido en los últimos 10 años se consideran como redes sociales todos los canales de YouTube, Instagram, eh, cualquier cosa que sea una red social o que pueda ser considerada una red social es mejor decirla y no omitirla aunque nunca me pidieron mis contraseñas pues es el gobierno y se las di con meses de anticipación porque yo entré mediante un proceso de, de inmigración o sea fui una, una, eh, sí, una inmigrante entonces yo soy una inmigrante porque para entrar a Estados Unidos hay visas de inmigrante y de no inmigrante eh, el siguiente punto es paga el precio de las cosas y aquí les voy a dar un pequeñito story time eh, miren yo soy la mera mera. <risa> y esta, esta blusa me la regaló una amiga, una de las primeras amigas que hice aquí en Estados Unidos. Ella, eh, vamos a omitir su nombre por cuestiones de que respeto su privacidad, eh, pero ella no habla español. Él tuvo el detalle de enviarme este obsequio por motivo de que yo me mudé de una casa a otra. Cuando tú te mudas, eh, usualmente te regalan una maceta, una planta, algo para adornar eh, tu casa. De hecho, aquí es muy, muy común que haya muchos locos por las plantas, de los cuales yo ya soy una de ellas, porque no puede salir, la vegetación está eh, muy por muy, muy corto tiempo, etcétera, pero paga el precio de las cosas. Resulta que mis primeros acercamientos con la economía y el capitalismo agresivo en Estados Unidos pues fueron los restaurantes y las cafeterías y para mí era mucho más cómodo ir a tomar un café gastar unos cinco dólares seis dólares con la propina y ir a, a platicar con una amiga pero mi amiga no podía salir en el día y ella estaba disponible después de las 6 de la tarde cuando las cafeterías pues ya están cerradas o muchas de ellas ya están cerradas. La verdad es que no muchos, pero por cuestiones de la pandemia, los horarios de negocios se redujeron muchísimo. Y eh, hay un supermercado que se llama Festival Foods, que es un supermercado que arriba eh, tiene un comedor. Tú compras tu comida rápida y subes al comedor y comes. Inclusive tiene un bar. Entonces a mí me pareció muy bien ir al supermercado, gastar 5 dólares y comer eh, una comida bien preparada, ¿no? Que a lo mejor en un restaurante me hubiera costado unos 15 dólares y yo le dije vamos para allá. Ya después con el tiempo supe que no debió haber sido así porque eh, yo queriendo no gastar dinero eh, pude haber incomodado a una persona pues, que ya tiene eh, su vida establecida, que ya tiene un presupuesto para cada cosa y está bien, pues a lo mejor gastarte hasta 30 dólares en una salida con alguien eh, si solamente lo estás haciendo una vez al mes o algo así, ¿no? Entonces paga el precio de las cosas. Aquí no es barato, la vida no es barata. Si tu sueldo es alto, es porque tus gastos son altos. Entonces eh, vas a tener que, que hacer de nuevo un presupuesto y visualizar las cosas, muy fácil perder la dimensión del precio de las cosas. A veces puedes pagar algo muy muy caro y vas a sentir que es el precio justo o a veces vas a pagar algo muy barato y vas a sentir que eh, pues que, que estaba muy caro pero realmente estaba muy barato. Entonces paga el precio de las cosas es infórmate. Pregunta cuánto cuesta, eh, ve a diferentes supermercados, en el caso de la comida, en el caso de la vivienda ve cuánto cuesta cada cosa. Eh, el transporte va a ser caro, eh, es cierto que los autobuses, por lo menos en esta ciudad, tienen un estándar de precio, pero eh, en el caso de servicios como taxis, que son los más caros por supuesto, como los Ubers of Los Lifty, que tenemos aquí, pero hay muchos más servicios como la compañía China Didi, que no está aquí, pero está en otras partes de, eh, del mundo, como la magnífica y grandísima Ciudad de México. Bueno, por lo menos por medio de una aplicación te permite ver los costos de las cosas. Ah, ya iba a pagar esto, pero si quieres ahorrar, por ejemplo, atrás de mí está el Overture Center of the Arts, que es un museo eh, gratuito. Te cobran, no sé si 25 o 40 dólares si quieres tomar foto o solo foto o video, pero en general el acceso es gratuito. Entonces, si quieres ahorrar, pues puedes buscar eh, actividades gratuitas. Hay muchísimas y no siempre todos los museos en Estados Unidos son gratuitos, pero muchos de ellos sí. O, eh, ojo, lo gratuito no quiere decir que sea totalmente gratuito. A veces es eh, gratuito en calidad de donativo entonces tú entras pero al final te dan un sobre y te dicen cuánto quieres donar, entonces también considera a lo mejor llevar unos 5 eh, dólares para donar este, a cada museo en el caso de que esto pase. Las propinas <risa> hay, que dar el pro hay, hay que dar una propina, esto ya es a mi consideración eh, como mínimo se da un 10% si el servicio fue bueno se da un 15% y en pandemia se estuvo dando un 20%, esto debido a que el servicio no recibe sueldo o el sueldo es eh, muy poco, puede ser 2.50 la hora los meseros, el sueldo mínimo en ese estado es de 7.50 dólares, eh, pero si tú te vas a porcentajes pues eso es casi nada y esta gente vive absolutamente de las propinas y en la pandemia mucha gente dejó de ir a los establecimientos por lo tanto para apoyar a los negocios locales se estuvo dando el 20% y les voy a enseñar algo muy triste aprovechando de mi lado derecho muchos negocios cerraron y no pudieron sobrevivir y bueno así está la situación entonces listos No sé si lo vean. Este es un negocio que cerró, ¿verdad? Ok, vamos a, a adentrarnos en el transporte. Y ese es un tema que creo que es muy importante tratarlo porque tuve, eh, bueno, hice una nueva amiga. Saludos nueva amiga. <risa> eh, y eh, ella me. Eh, fuimos, a, a, fuimos a un bar a comer a comer yo con mis papas fritas y un café <risa> y ella comió algo que no le gustó y creo que también un café, no me acuerdo la cuestión es que eh, fuimos a este lugar entonces eh, al momento de despedirme pues yo saqué mi celular abrí la aplicación de Google Maps y eh, busqué cuál era el autobús que me iba a llevar a mi casa o la ruta de autobuses ella me preguntó, oye, ¿qué aplicación estás usando? yo le dije, pues Google Maps resulta amigos Dependiendo de donde tú estés, al menos en esta ciudad, Google Maps te dice qué autobús tomar y dónde tomar e inclusive cuánto cuesta. También te dice cuánto aproximadamente te va a tomar eh, llegar a un lugar en carro o cuánto te va a costar tomar un servicio como un Uber o un Lifty. El único servicio que no está ahí son los taxis. Entonces eso con cuestión de transporte, eh, como inmigrante tienes que to tomar eso en cuenta. Yo les había dicho que era necesario eh, en muchas partes de Estados Unidos comprar un carro y por lo tanto estos artículos llegan a ser bastante baratos a comparación fuera de los Estados Unidos. Pero no se confundan, los autos nuevos son caros o inclusive más caros. Eh, entonces estamos hablando de un auto de segunda mano. No, no encuentro un lugar para ilustrar esto, pero cupones. <risa> ¿Qué pasa con los cupones? Bueno, yo les hablé de pagar el precio, pero no sé si les ha pasado que muchas veces dicen Ah, es que en Estados Unidos eh, me compré esta cámara. Es que en Estados Unidos me compré esta computadora porque es más barato. O fui a comprar ropa a Estados Unidos. O fui de shopping a Estados Unidos. Por lo menos eh, muchos mexicanos eh, escuchamos a algún familiar o amigo decir esto o encargué mi computadora de estados unidos con un familiar que fue a, a nueva york de visita etcétera ¿no? en 2007 con 16 años fui invitada a visitar el georgia tech en atlanta y mi papá me encargó una camisa de color azul y me dio dinero cuando yo entro a un, eh, una plaza comercial, esta plaza tenía, eh, me acuerdo, eh, esta marca que se llama American Eagle eh, y ahí compré algo de hecho, que estaba a un precio más o menos, que era de las tiendas más baratas que había, pero normales. En mi familia eh, no se nos educó con las marcas, ni siquiera conocemos o, o se nos dio a conocer eh, esta marca es buena. Si acaso nos dijeron que Sonic era bueno y que Casio también. Y Sonic era bueno para los relojes y, eh, y Casio para las calculadoras y relojes también, ¿no? Era, y obviamente eh, estos tenis Nike. Pero de ahí en fuera ya no sabíamos de más marcas. Nos, nos guiábamos por la calidad eh, sí sabíamos que 100% algodón era bueno por supuesto eh, la seda era cara pero era muy buena y que nos estábamos viendo por fibras naturales también nos checaba, checábamos la calidad de la costura de la pieza y con eso ya decidíamos si era un producto que queríamos o no eh, yo llegué a una tienda y eso fue lo que hice, empecé a checar la, no que los precios, cheque las etiquetas cheque el país de origen Y cheque las costuras Y cuando encontré una camisa que Dije, esta le va a gustar a mi papá Me dijeron que costaba $1,100 dólares Entonces <risa> saqué una calculadora Y dije, esto, me dijeron, sí Pues no la compré y pregunté Y bueno, ¿cuál es la más barata En un rango de calidad así? Y me dijeron que $800 dólares Para ese tiempo era $2007 entonces, eh, lamentablemente no cumplí mi cometido y eh, eso fue imposible. De hecho, dije, no, en México eh, hay camisas de esta calidad con mucho menor precio. Entonces, eh, es, esta situación va a seguir así, ¿ok? Eh, hay cosas muy caras y tienen su razón de ser que no me voy a ir mucho a, a ello. La cuestión es que mi primer viaje a Estados Unidos, pues no fue la experiencia así. Me compré una cámara, sí, no estaba tan barata. La ventaja era que la cámara todavía no se vendía en México. Y eso fue todo. Pero para el supermercado hay cupones. Eh, para comprar ropa hay cupones. Aquí les encantan los cupones. Entonces mi consejo es checa los cupones y cada vez que visites una tienda, revisa si esta tienda tiene una aplicación y baja la aplicación a tu celular o visita su sitio web y explora antes sé que puede ser muy complicado a mí no me gusta eso sin embargo eh, si no quieres pagar el precio de las cosas tienes que hacerlo eh, aquí si tú necesitas algo rápido ...vas a pagar el precio de las cosas... ...pero si te tomas unos días para buscar... ...y para comparar precios... ...pues a lo mejor puedes obtener un precio más justo... ...entonces para los supermercados... ...checa los cupones... ...si a ti no te gustan los cupones... ...y te gustaría tener todo ya... ...la verdad... ...la verdad... ...vete a Walmart... ...yo yo lo, yo lo digo y no lo digo de una manera despectiva... ...lo digo en serio... ...yo lo hago... ...por qué no lo digo de una manera despectiva... ...ir a Walmart... Eh, ...entiendo yo es eh, no es bien visto, no es como ir a Target que es un supermercado aspiracional Walmart no tiene nada de elegante y mucha gente lo asocia con la pobreza pero como inmigrante es un supermercado que te puede gustar mucho porque es muy grande porque seguramente va a tener algún producto que tú extrañes y que no vas a encontrar en otro lugar a muy buen precio. Y pues porque tiene muchas opciones. Yo no me quedo con Walmart porque a pesar de que tiene muchas opciones, pues no tiene ciertos productos. Yo combino Walmart con mis supermercados locales. Y otro supermercado que tampoco necesita cupones se llama Trade Yours Que son los dos supermercados que yo combino nacionalmente. Y algunos eh, supermercados locales que solo están en, en este estado o en, en el Midwest, que es de donde yo me encuentro. Les quiero hablar de servicios con productos, que tiene que ver mucho con el shopping. Un producto puede ser muy barato si lo compras pues, con cupones o si lo compras en días como... Eh, a, bueno, a, a, a, vamos, vamos a empezar. El viernes negro o el Black Friday es un día eh, después de Acción de Gracias o Thanksgiving que si mal no recuerdo se celebra la última semana del mes de noviembre, entonces la mayoría de las eh, familias comen pavo y eh, es una celebración muy grande, inclusive es una celebración más importante que la Navidad en otros países al día siguiente tiendas como Best Buy, como Walmart, como Target eh, ponen eh, artículos como las televisiones, como las cámaras, micrófonos bueno, en general electrónicos como videojuegos, xbox a precios ridículos entonces la gente eh, terminando la cena eh, se va a acampar afuera de las tiendas y compra estos electrónicos, inclusive gente, eh, siempre hay gente que se termina golpeada, que se termina pegando por eh, obtener la pantalla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto es eh, un reflejo de por qué a veces los productos pueden ser tan baratos, porque hay momentos. Otros momentos, por ejemplo, si a ti te gusta la Kitchen KitchenAid, la Kitchen KitchenAid es una marca eh, que lleva más de 100 años y es famosa por unas batidoras que duran para toda la vida estas se compran justo en este momento que estoy grabando un poquito antes del de Día de las Madres sí, en México el Día de las Madres es el 10 de mayo y el Día de las Madres en Estados Unidos el Día de las Madres es el primer domingo de cada mes de mayo eh, para antes de estas fechas hay compañías como Macy, como JCPenney como Kohl's como la misma KitchenAid, como Target, como Walmart, como Best Buy, que venden estos productos tan, eh, tan queridos por eh, la sociedad americana y por, por el mundo en general, que puedes conseguir una batidora a mitad de precio, que fue lo que le pasó a mi mamá. Mi mamá se compró una KitchenAid con valor de 600 dólares en 248 dólares, o sea, la mitad de precio eh, y y bueno, se compró accesorios también. Esta batidora en México puede llegar hasta los 800 dólares. Y ella la consiguió por menos de 300, bueno, por 300 dólares. Uh, ella vive en Ciudad de México. Entonces los productos pueden ser baratos, pero los servicios no. Y les voy a presentar a la prueba viviente de los servicios. Yo viajé con este precioso Schnauzer. Es mi perro. Es originario de Ciudad de México. Y este Snaucer requiere ciertos servicios como el veterinario y como el corte de pelo, que era lo que nosotros hacíamos en Ciudad de México. El veterinario a él le cuesta 50 dólares al mes. Cada mes se pagan 50 dólares por él y tiene visitas ilimitadas al veterinario, todas sus vacunas, medicamentos e inclusive eh, si se llega a enfermar también lo atienden pues completamente gratis. No es un seguro de perro, también se compra un seguro médico y se compra un seguro de vida para el perro, pero en lo mínimo, lo mínimo es el veterinario y lo tenemos. Eh, y en cuestión del pelo, pues quise hacer una cita en un lugar, una estética para perro, pero Llega la sorpresa que para eh, febrero, marzo en Estados Unidos deja de nevar. Entonces entre febrero y marzo es muy común que eh, los salones para, para perrito se llenen y eh, es imposible tener cita. Es que no sé cómo enfocarlos, pero al lado de mí hay un edificio grandísimo que tendría que ver con el tema de vivienda. Eh, y muchos edificios que es que nadie ve, que se llama community rent eh, sí la renta comunitaria que es no es una vecindad pero podría podría decirse que es una vecindad lujosa que es eh, tú rentas un departamento tu vecino también renta un departamento y tenemos ciertas eh, amenidades que eh, las amenidades pueden ser eh, estacionamiento reciclaje de basura mmm, eh, cuarto de reuniones si ¿sí? puedes hacer una reunión fuera de tu departamento y tener un cuarto de reuniones cuarto de conferencias gimnasio y muchos de ellos que no es el caso del mío tienen eh, es, eh, autoservicio de corte de cabello para tu mascota entonces es muy común que la gente aquí haga las cosas por sí mismas ese sería un servicio el corte del perrito me costaba 65 dólares el corte de uñas 20 dólares y eh, lo que vaya saliendo Entonces estamos hablando de un total un total de 65 más 20, 90 dólares casi Y bueno, y la propina Estamos hablando de una, alrededor de 100 dólares por cortarle el pelo y las uñas a mi mascota En su momento yo no lo quería pagar Pero eh, no se deja cortar las uñas <ríe> Solo le corté una entonces dije, sí, necesito el servicio. ¡Oh, sorpresa! Segundo año que no encuentro cita porque están todos los salones llenos. Aparte de que son caros, son muy solicitados. Y, eh, bueno, los servicios son caros por muchas razones. Miren, por ejemplo, el servicio de limpieza. Eh, una persona que limpia eh, casas y oficinas en general en Estados Unidos y dependiendo del estado, tiene que sacar una licencia. O sea, pedirle permiso al estado para ejercer esta profesión. Tiene que comprar un seguro. Si tú como empleado, o como empresa que limpias las casas, dañas algún inmueble, o, eh, pues eh, pagarlo sería demasiado costoso. Entonces tienes que tener un seguro que, que le asegure a tu cliente que vas a pagar el daño. Impuestos. No hay nada que le moleste más al gobierno de los Estados Unidos que no pagues tus impuestos. Entonces eh, hay que pagar impuestos y todo es, esto eh, en general cualquier negocio lo necesita, pero eh, digamos que un producto lo puedes ver, pero un servicio no lo puedes ver, lo puedes sentir o lo puedes, eh, lo, sí, lo puedes eh, percibir, pero desaparece el servicio. Entonces los servicios aquí son muy caros y es muy común que los productos solucionen la parte de los servicios. No hay servicio de limpieza, pero puedes comprar una excelente limpiadora de pisos, un robot que lo haga todo por ti y a lo mejor ese robot te va costando como mil dólares, pero la persona que te va a limpiar la casa te cobra 300, ok, eh, el robot solo te va a limpiar los pisos, pero eh, eventualmente... Eh, Va a ser mucho más barato que adquieras estos electrónicos a que le pagues a la persona. Ok. Hacer amigos en Estados Unidos. Ok. Miren. Eh, voy a comentar un poquito lo que yo he escuchado en internet en general. Lo que he escuchado de amigos y etcétera. ¿no? Como yo me estoy proponiendo hacerles videos cada domingo. También consumo muchos videos. Y de hecho yo soy muy visual. Necesito algo visual para entender muchas cosas, diagramas, etcétera. Pero tiene que ser visual y también me expreso de manera visual con diagramas, con dibujos, etcétera. Eh, he encontrado a lo largo de los años eh, que mucha gente que viene a Estados Unidos prefiere aislarse de su comunidad de origen, prefiere involucrarse con personas que hablen inglés para eh, hablar inglés y está bien no lo voy a criticar cada quien decide cómo aprender y cómo eh, llevar su vida yo soy una persona muy sociable y antes de la pandemia yo trataba de hacer nuevos amigos de muchas maneras eh, una persona que vivió en este estado me aconsejó que si yo quería amigos mexicanos que hablen español tenía que buscar un, un grupo de amigos mexicanos que hablen español si yo quería conocer eh, argentinos, tenía que ir argentinos en Estados Unidos. Si yo quería conocer eh, católicos ingleses en Estados Unidos, tenía que buscar católicos ingleses en Estados Unidos. Si yo quería conocer eh, personas solteras, solteras y solteras en Estados Unidos. Yo estoy casada, ¿okay? pero es un ejemplo. <risas> eh, yo busqué primero mis intereses en común. Eh, busqué varias aplicaciones voy a ser sincera en facebook hay muchos eventos eh, que tú puedes ver todos los eventos que, hay, que están en esta semana inclusive puedes ver quién los atiende y quién no muchas personas eh, deciden no decir voy a ir a este evento pero terminan yendo porque a pesar de que no hay derecho a la privacidad todavía hay un sentido de la privacidad muchas personas si bien saben que no tienen derecho a, las pri a la privacidad deciden qué comentar y qué no comentar en público, entonces se respeta. O también muchas personas dicen que van a ir a cierto evento, pero no van. Solo lo dicen para, para apoyar a la persona que está organizando el evento o para apoyar a la causa, pero terminan no yendo. Entonces, eh, para ser amigos, esa sería una manera. La segunda manera eh, tiene que ver con la religión. Mucha gente termina involucrada en, en una nueva religión o termina siguiendo su religión y ahí... Eh, tiene su principal circo, círculo de amigos, está bien. Pero eh, yo lo que recomiendo es que tengamos amigos de todo tipo. Que no nada más hablen inglés, que no nada más sean de tu misma religión, que no nada más sean de tu pueblo o de tu país de origen. Mientras más perspectivas y opiniones tengas, vas a tener un panorama muchísimo más amplio. Y por favor no te claves en, en, en algo. Eh, si a lo mejor alguien te ha rechazado, está bien, recuerda que no a todos les vamos a caer bien, inclusive uno mismo también puede rechazar a alguien, si no te sientes cómodo con esa persona la dejas de verilla, aquí en Estados Unidos eh, lo que pasa según una amiga es que cuando llegas a ser amigos lamentablemente estos se mudan, es muy común que la gente eh, esté de nomada más cuando estás en un community rent, o sea en un edificio, eh, la gente se va a mudar. Ahora, ¿se acuerdan eh, de esta serie tan famosa que se llama Esposas Desesperadas o Desperate Housewives en inglés? La pueden ver en Netflix, recomendadísima. A menos que vayas a comprar una propiedad y ya vayas a vivir ahí, entonces esos amigos sí son más eh, eternos porque ya compraste una propiedad, ya estás haciendo raíces ahí. En esa, eh, en ese lado pues entonces ya las personas que estés conociendo son un poquito más permanentes para bien o para mal pueden ser tus amigos de toda la vida o tu dolor de cabeza les dije pero estaba aquí atrás de una cafetería donde todavía no hay nadie eh, ir a tomar el café con una persona eh, es muy muy agradable estamos en Estados Unidos donde eh, la vacunación cada vez es más eh, eh, seguimos usando cubrebocas pero... Eh, bueno, al menos yo que ya tengo al menos la primera dosis Me siento un poquito más segura eh, Me falta la segunda dosis todavía Para el momento que estoy grabando este video Y pues un periodo de espera, ¿no? Pero bueno Este... Eh, yo no había escuchado un término Pero se llama capital social Y eh, el término capital social O social capital <ríe> eh, Se refiere a la calidad y al número de contactos que puedas tener, no necesariamente amigos. Miren, eh, amigos se dice que se cuenta con la mano de los dedos y yo pienso que estos amigos van rotando. ¿no? Mis mejores amigos en México saben quiénes son y los quiero mucho. Y mis amigos en Estados Unidos saben quiénes son y los quiero mucho. Entonces tengo dos manos. <risa> Eh, uno para México y otro para Estados Unidos. Ahora, el capital social quiere decir que, por ejemplo, eh, si tú eres estudiante y te haces eh, amigo de un profesor, eh, posteriormente a este profesor le vas a poder pedir una carta de recomendación para estudiar una maestría o un doctorado. Si tú eres empleado de un restaurante y eres un excelente mesero, Posteriorme, posteriormente puedes pedirle una carta de recomendación a ese restaurante y comentar pues porque ya no trabajas ahí. Me mudé, este, el restaurante cerró, eh, fue por una temporada alta, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Si tú eres abogado y conoces otro abogado, pues a lo mejor ese abogado ya tiene muchos casos, entonces... Cuando un abogado tiene muchos casos, le, te, le dice a un cliente o posible cliente, mira, eh, yo ya no puedo tomar tu caso porque estoy realmente muy eh, atareado, pero te voy a dar el contacto de este abogado que se dedica a lo que necesitas y ve si te conviene. A ah, esto se llama capital social o se llaman contactos. Esto tiene que ver, ¿podemos, ¿pueden ser ambos? Sí, sí pueden ser ambos. Eh, usualmente son ambos y es muy difícil de obtener. ¿no? Eh, nosotros podemos decir cuántas propiedades tenemos, cuánto dinero tenemos en el banco, qué conocimiento o habilidades contamos para generar dinero, pero también eh, aquí eh, he llegado a aprender que también existe el capital. ¿Cuántos contactos tienes? Hay personas que yo he conocido, hay una persona que es increíble juntando dinero, increíble es comerciales, eh, y eh, lo hace para organizaciones benéficas, lo hace, lo está haciendo ya como negocio, está creando su propia empresa multimedia, eh, porque ha usado ese capital social que ha generado a lo largo de los años. No es algo que se genere de la noche a la mañana, pero sí es algo para pensarse que yo no lo había hecho eh, no lo había aterrizado. Eh, muchas personas van a la universidad para generar este capital social, ya que en Estados Unidos las universidades por lo general son carísimas, pero sí hay excepciones: hay becas, hay maneras de obtenerlas y. Eh, también hay manera de ir a universidades que no sean tan conocidas y obtener pues un título universitario que te respalde para el futuro. Dependiendo también de qué tan importante sea tu universidad, pues tu capital social va a llegar a ser, a ser de más alta escala en, en la sociedad. Ahora no es la única manera, no hay diferentes tipos de capitales sociales, hay personas que nunca van a la universidad, pero son excelentes comerciales, comer comerciantes, excelentes restauranteros, excelentes comunicadores, eh, excelentes seres humanos, y son personas que realmente uno quiere tener en la vida, entonces estas personas también llegan a tener un, ca un, un capital social muy amplio. Cuando tú busques eh, obtener este capital social, eh, hazlo de la manera más sincera, eh, eso es algo que tenemos como latinoamericanos, que somos muy... Eh... Bueno, yo, yo me quiero incluir en esta, en esta descripción. Somos muy amigueros, somos muy honestos, somos muy cariñosos y queremos y sentimos compasión por las personas de manera genuina sin pedir nada a cambio. Ahora, si una persona es contigo así y quiere algo a cambio, no te asustes. A lo mejor quiere tu conocimiento, tiene, quiere tu consejo, quiere tu compañía, quiere tu plática, quiere saber un poco más de tu país. Ese sería un intercambio, por ejemplo, ¿no? y puede ser una conveniencia, y usualmente la, la palabra conveniencia la, la tendemos a, a ver como algo malo, pero tiene que ser también algo eh, algo que sea parte de nuestra vida también. Piensa si te conviene o no estar este, teniendo una, una amistad con una persona iniciar con, con una persona o no, hay personas que te pueden lastimar, entonces es mejor alejarse por completo, por un momento, etcétera. Puede ser familia, amigo, eh, amigos, o nada. <risa> reglas. Vamos a hablar de las reglas, por no decir otra palabra como ley. <risa> bueno, pues resulta que aquí... Eh, las reglas se sienten, se respiran. <risa> y eh, posiblemente muchas de las reglas, eh, como inmigrante, en cualquier lugar donde estés, pues pueden ser nuevas, eh, exóticas o increíbles, ¿no? O sin sentido. Pues eh, nuestro sentido común nos engaña. <risa> y por ejemplo, eh, si bien sabemos que eh, que Moisés es un patriarca de la ley y que tiene diez mandamientos de los cuales me acuerdo de algunos como no matarás, no codiciarás, codiciarás no desearás a la mujer de tu prójimo. Eh, estos 10 mandamientos por lo general se aplican en casi todo el mundo. ¿no? Si estás casado y tienes una infidelidad, puede ser motivo de divorcio y te pueden demandar no desearás a la mujer de tu prójimo, <risa> definitivamente si, si matas a alguien vas a terminar en prisión, si no es que en pena de muerte <risa> en algunos países, eh, pero eh, es muy importante y es una responsabilidad conocer las reglas. Entonces eh, vete directamente a las páginas oficiales de gobierno de donde estés, Vete a centros comunitarios. En la mayoría de Estados Unidos están centros hispanos que son dedicados a los inmigrantes que hablan español. La mayoría de los inmigrantes en Estados Unidos son de origen hispano y con esto me refiero a gente que viene de España, que viene de México, de Guatemala, de Honduras hasta lo que es eh, la Patagonia, o sea, desde de, de México para abajo en el continente americano. Y también en. Gobierno, Muchas páginas oficiales ya tienen la traducción al español por lo importante que, es este, que somos como grupo migrante hispanohablantes. Nos denominan hispanos, pero bueno, está bien, ¿no? El lenguaje es para identificar y va de, de destruyéndose y deconstruyéndose de, de acuerdo a cómo se use y dónde se use. Eh, hispanos aquí es como nos, nos han llamado a los que hablamos español hay que ser muy cuidadosos de las leyes porque eh, se hacen cumplir y si bien se hacen cumplir también puedes eh, caer en un abuso um, del cumplimiento de, de ellas lo más importante es eh, realmente comportarte bien ¿no? nosotros en el país de origen nacemos sí hemos roto reglas muchas veces sin saberlo y aquí también lo podríamos hacer pero sí tenemos que estar muy muy cuidadosos porque en Estados Unidos un eh, inmigrante pues eh, es una población vulnerable uh -huh. entonces un inmigrante en general y ese es el sentimiento inmigrante aparte de que nos acompaña la nostalgia de que extrañamos nuestro país de origen también nos acompaña la vulnerabilidad y el desconocimiento de las leyes entonces eh, en, eh, trata de... de Hacer alianzas, de generar un capital social también en comunidades eh, de índole social, no nada más religioso. Entérate de las becas, de las oportunidades que hay en tu diferente eh, zona, porque las hay. Hay becas para emprender un negocio, hay becas para eh, obtener asesoría legal. Nadie, nadie puede dar asesoría, asesoría legal en Estados Unidos si no es un abogado eh, que pasó la barra de abogados. Y aquí un abogado es a nivel, para, para ser un abogado es a nivel posgrado. O sea que es una persona que ya estudió una carrera universitaria y que estudia el grado de, de leyes y después pasa la barra de abogados y no necesariamente pueden ejercer en todos Estados Unidos. La, eh, por lo que entiendo, la ley de migración es una ley federal. Entonces un abogado de migración sí ejerce en todos los Estados Unidos, pero no para todos los casos ni para todas las circunstancias que amerite eh, pues, migración. Ahora, eh, de los crímenes más comunes que yo he escuchado es eh, relacionado con el alcohol. En el estado de Wisconsin hay un bar en cada esquina. Es un estado eh, muy eh, tradicional, eh, muy eh, dado a, a las bebidas alcohólicas, pero eso no quiere decir que sea un estado que tolere o que acepte que la gente maneje eh, borracha. en inglés, <ríe> eh, este inglés lo puedo tratar rápido, eh, para si tú aspiras a, a continuar una educación o a iniciar una educación, si tú eres un estudiante de intercambio o si pretendes serlo, eh, hay dos... Eh, certificaciones que te, que, te, que te hacen válidas. La primera es la tradicional, el TOEFL que es el test de inglés para extranjeros. Y el segundo, no me lo vas a creer, pero es una aplicación que puedes tener en tu celular y es completamente gratuita. Es Duolingo y por una cómoda cantidad de 60 dólares, eh, tú puedes obtener un examen que prácticamente en todas las universidades de Estados Unidos te lo aceptan y te lo hacen válido. Además de que si tú no eres estudiante y tú lo que quieres es mejorar tu inglés, es una aplicación pues totalmente gratuita que te puede ayudar eh, a incrementar tu vocabulario y a complementar tu vida en Estados Unidos. Ahora, una de las decisiones más buenas que hice fue viajar con un psicólogo. Te platico un poquito más antes de venir a méxico yo contacté a mi psicólogo y le dije oye este me podrías dar terapia a distancia esto fue antes de la pandemia por supuesto y eh, hasta el día de hoy una vez por semana eh, yo tengo este servicio directamente desde méxico en mi idioma y no nada más en mi idioma con mi cultura con mis creencias con mi contexto y es una persona pues que también tiene una capacitación para entender a personas que viven en diferentes partes del mundo. Por lo que yo te recomiendo que si vas a emigrar, te prepares, porque es un paso psicológico muy fuerte, más de lo que puedes creer. Si bien eh, vas a sentirte muy muy feliz y extasiado en algunos momentos, también puedes sentirte muy nostálgico, porque vas a tener familiares enfermos, vas a tener familiares que se mueran y no vas a poder ir. Entonces vas a necesitar una ayuda profesional. Por lo tanto, yo te recomiendo que hagas una investigación eh, de, de dónde necesitas tomar terapia. Eh, yo siento que la terapia es para todos, pero lamentablemente es un eh, lujo y no todos lo pueden tener. Entonces, si tú me estás viendo, estás en una situación así, yo te invito a que busques muy común son las groserías, las palabras, el eh, eh, todas es groserías censuradas porque me puede censurar YouTube. Todas estas cosas, si si alguien te escucha decirlas, creo que ya me están viendo feo. Van a decir qué persona tan más poco educada, tan no considerada y muchas personas te van a, a rechazar a tal punto de que no te quieran volver a hablar o se sientan insultados de gran manera. Ahora, yo no siento las groserías tan fuertes. ¿Por qué no las siento? Porque el inglés no es mi idioma natal. Pero si a mí me dicen una grosería que es en mi idioma natal y en mi contexto, la siento y me siento agredida y me siento herida. Eso pasa con las personas que hablan inglés y nos escuchan a nosotros decir esas palabras. Dicen, no habla bien inglés o habla con acento, pero qué bien dice las groserías. Y esto es en parte en muy, mi experiencia personal a las películas. En las películas y en las series hay muchas de esas groserías y las dicen de manera normal y los actores o los personajes no reaccionan como reaccionaría alguien de aquí. También no sabemos qué tipo de persona sea, si sea muy religiosa, si sea muy liberada, la gente que, que lo va a decir también. ¿eh? No es algo que, que tengas que limitarte, pero que lo pienses antes de decir y que lo digas en un círculo de confianza. La cortesía y la amabilidad. Ese es otro punto, eh, cuando estés trabajando, eh, tus compañeros de trabajo muy muy difícilmente van a llegar a ser tus amigos o, tu, o parte de tu capital social. Mucha gente va a ser muy amable, pero es como una cara, como una, un cubrebocas que se ponen para ir a trabajar como parte de su uniforme. Es una amabilidad excesiva y eso también no nada más lo vas a ver en tu trabajo. Si tú vas a comprar, el vendedor va a ser extremadamente amable. El mesero va a ser extremadamente amable. ¿Pero por qué? Porque están buscando o conservar su trabajo o tener una propina o darte una muy buena experiencia. Están trabajando, no son tus amigos. Y eh, en Latinoamérica muchas veces mezclamos esto. Por ejemplo, yo amo, amo a la señora Mariana que vende la verdura en la casa de mi mamá. La quiero mucho, es parte de mi familia. Pero no puedo decir lo mismo de algún proveedor de aquí. Porque a pesar de que sea tan amable, ese proveedor lo hace. Con la conciencia de que está trabajando. Y la persona que me vendía la verdura en México, también lo hace. Pero con el paso de los años, dice, bueno, es que te veo todos los días que ya somos familia. No lo hace con todo el mundo, no. Pero si sí, es más sencillo que puedas tener amigos en la vida laboral de alguien. Y aquí no, aquí hay una cuestión muy marcada. Entonces bueno, eh, este video ha sido bastante largo, espero que te haya gustado, que te haya servido y en esta ocasión ya te voy a pedir que le des like, que lo compartas y que, los, y que te suscribas para que tú y yo nos sigamos viendo cada domingo y yo te platique algo diferente sobre mi nueva experiencia como inmigrante, eh, como amante de la tecnología en Estados Unidos. Tú y yo nos vemos el siguiente domingo. Bye.